Les voy a enseñar qué es lo que encontré al buscar mi nombre. Ja, deja, pongo la pantalla verde, deja, pongo la pantalla verde. No tengo nada raro abierto, ¿verdad? ¡Ey, no vean mis pestañas! ¡No vean mis pestañas, por favor! ¡A SMR! ¡Ey, no, no, eh, hey, tranquilos! ¿Qué? Okay, a ver, ¿cómo creen que voy a hacer yo una SMR, güey? ¡Les debo una SMR! Ya compré unos audífonos nuevos, me falta comprar el micrófono. Ya que compre el micrófono, les voy a hacer una SMR en Chat. Chupa... No, no, chupando no, chupando no, chupando no chupando no. Qué rico <ríe> Miren lo que sale aquí Mírenlo Solo solo mírenlo, solo mírenlo Este es un trend vietnamita con mi TikTok Y les voy a decir Y ustedes van a decir ah, ¿qué, ¿De qué estás hablando, loco? Están usando nada más la canción de Takachera Para mí, wey, no es tuya la canción Porque aquí dice Gamster Gaming Yo no puse eso Yo no había visto en mi vida, chicas vietnamitas Y watchen esto Sabía que me gustaban vietnamitas hasta que vi este video. Ah, no la madre. Vale, no. Miren este, miren este. ahora en TikTok, ese TikTok el que hice de la DJ Loli tiene 10 millones de visitas, banda. Creo que ahorita puedo decir que me pertenecen. Ah, la no. Vale, no. ¿Cómo que cochino? No, es, es, es cierto, es cierto, estoy bromeando es, es, bro, bro, Bromita, jajaja, ja, ja, bromita Pero si me hablara, güey, yo exploto, güey Exploto solito, güey, así, mire Creo que los rusos están usando también mi TikTok, mi, güey mi, mi TikTok, güey, creo, creo Watchen esto, banda Va a empezar les voy a dar un spoiler Tiene ahorita el TikTok de la DJ Loli 10 millones loco. 10 millones loco. 10. Wey. Ella también es, es mía. mía. Ay, la <risa> sorry. Mami, sorry. <risa> <risa> la ¡Ey! ¡Esa no fue mi idea, wey! Eso fue la idea de un comentario que vi por ahí. Ay, ey, hablando de Spider-Man, wey, hablando de Spider-Man. Ah, Spider-Man, eh. esto lo vi y dije qué buena qué buena <risa> ay no no no no por favor no no <risa> <risa> <risa> de Vietnam loco loco son de Vietnam güey yo no sabía cómo eran las de Vietnam güey yo... A la mano, un perro Perro culazo A ah, la no, deténganme Ya, por favor, ya Vamos a ver otra cosa mejor Ya, vamos a ver otra cosa Vamos a ver algo más lindo, güey Algo lindo, algo bonito, güey Algo bonito Ese está bonito, ese está bonito Ese está bonito Ay, no, no, no, por favor No Por, por, fa por favor, no Por, favor. Ah, ya, ya, aquí no está pasando nada Ya, tranquilo, tranquilo es que tengo hambre, güey, la verdad. No he comido, güey. No he comido dos. Espera. Me güey. Cómete dos bien también. <risa> <risa>